Activistas cubanos exigieron a las autoridades de la dictadura castrista detener sus torturas contra José Daniel Ferrer. Cabe recordar que Ferrer lleva más de un mes sin establecer ningún tipo de comunicación con sus seres queridos, mientras que permanece en condiciones infrahumanas en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. En las imágenes compartidas en la publicación, se puede observar a un grupo de activistas portando carteles en los que se lee No más injusticia contra José Daniel Ferrer. Organización Sindical Continental rechaza detenciones en Holguín, dice que el pueblo ya no come cuento. La Alternativa Democrática Sindical de las Américas, una confederación multinacional de sindicalistas del continente americano, con sede en Bogotá, condenó el encarcelamiento de tres defensores de los derechos laborales cubanos que protagonizaron un cacerolazo en Holguín. Estas detenciones de carácter arbitrario solamente se dan en regímenes totalitarios y cuando se sienten acorralados, cuando ya no tienen respuesta ni salida a las críticas de la población y esto que está pasando en Holguín, esto que se está repitiendo en toda Cuba... No es otra cosa que la desesperación que tiene la población por ver resuelto su problema. Uno de los principales es el de las libertades y el segundo es el del hambre que hay en Cuba, agregó el dirigente sindical. El pastor cubano Yasser Caraballo denuncia en redes sociales la persecución que ejecuta el régimen castrista en su contra tras ser citado e interrogado por los esbirros del régimen. El régimen castrista, acostumbrado a hostigar y amenazar a los religiosos antillanos que se manifiestan en favor de la libertad de la mayor de las Antillas, continúa desplegando a sus esbirros con el fin de silenciar las voces que claman justicia. Precisamente, el pastor cubano Alian Toledano se vio en la necesidad de abandonar Cuba junto a su familia ante las constantes amenazas de prisión que recibió por parte de la dictadura cubanos gritaron la famosa frase de repudio contra el mandatario Miguel Díaz Canel en el momento que despegaba un vuelo hacia Nicaragua, según imágenes compartidas en medios de prensa. Díaz Canel Singao se escuchaba gritar a los pasajeros en un video difundido cuando un avión despegaba con rumbo a la llamada ruta de los volcanes que comienza en Nicaragua y termina en la frontera sur de Estados Unidos. La expresión es la síntesis del repudio a la pésima gestión gubernamental del mandatario de la isla, además de condena y denuncia la escalada de represión que viven en la isla en los últimos años Detienen violentamente a Cubano que se manifestaba contra el bloqueo en Holguín Hasta el momento de redactar esta nota se desconoce el nombre del manifestante así como el móvil de su protesta y hacia dónde fue conducido Videos que circulan en Facebook y en Twitter muestran al joven gritando abajo el bloqueo mental en respuesta a una persona que le gritó abajo el bloqueo también dijo que se opone al embargo de Estados Unidos sobre Cuba. Santa Cruz del Sur sale a las calles a protestar contra el gobierno en una manifestación pacífica donde las familias salieron sonando calderos en medio de un prolongado apagón, los residentes de esa ciudad gritaron, pongan la corriente PIN, 10 canel singao abajo Canel, abajo los barrigas llenas de allá arriba, no queremos más comunismo y queremos libertad, según muestran varios videos de la protesta posteados en redes sociales. Convoy de Díaz-Canel ignora residentes que pedían ayuda en un pueblo de Pinal de Río. El convoy en que viajaba el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ignoró a residentes que pedían ayuda en un pueblo de Pinal de Río, según trascendió en un video publicado en redes sociales. La caravana donde iba el lujoso BMW del gobernante cubano, no paró ante los pobladores que trataron de llamar su atención y se situaron en medio de la calle para que se detuvieran los vehículos, aunque no se especifica el lugar de los hechos. Al juzgar por el caso omiso que le hicieron a los cubanos de Pinal del Río, a Díaz Canel únicamente le interesa tomarse fotos oficiales en el lugar del desastre antes de detenerse a dialogar con el pueblo.